¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Soy Nico Sucio de Adersid y nos encontramos nuevamente en el búnker Z24 de Adersid, la División Nico Sucio para mostrarles nuevamente algunas de las cositas que estuvimos recogiendo antes de que el protocolo del fin del mundo se activara y nos obliga a estar recluidos en donde sea que nos hayamos encontrado al momento de la alarma. En esta ocasión les muestro una de las últimas recogiditas que hice y también como una forma de divertimento ¿no? para ustedes que están encerrados hace un montón sin saber qué hacer, vamos a apoyarnos los unos a los otros y esperar a que todo esto pase. Lo que les voy a mostrar hoy, algo muy poco habitual, eh, ya que este lotecito de juguetes, bien de época, los conseguí en la querida y humilde feria del Parque Saavedra de acá de La Plata y la verdad es que fue un, un día de suerte evidentemente porque generalmente no se pueden conseguir tantas cosas en una sola sesión en el Parque Saavedra pero este día tuve la suerte de que hubo además una feria ilegal en la que la gente tira sus mantas y sus cosas para ver si puede sacar unos pesos para el, para el puchero entonces pude conseguirme varias de estas cosas, a un precio, la verdad, del, del que tanto nos gusta, ¿no? Al, a los que nos gusta ir a las ferias, ensuciarnos y conseguir las cosas de una manera casi mágica. En esta ocasión lo que les puedo contar fue que todos los muñequitos los conseguí en una manta, a precios irrisorios, que por lejos no superan las dos cifras. Y este es el único que conseguí en otro puestito, a un precio también... Muy... Muy asequible Vamos a empezar... Bueno, por este, los de encima Es parte de, de una colección Que abundaba en los 90 Conocida como... Over de Top Man Top Man Y tantos otros nombres Y el vendedor creía que era He-Man Me dijo, ese es He-Man A lo que yo Me tuve que morder la lengua Para que mi espíritu nerd no... No me, no, no me haga retarlo, cuanto menos, por haber dicho semejante barbaridad Todos sabemos que está en el he -Man. Podría decirse que está inspirado un poco en Hal Hogan, pero ni siquiera Porque falta su característico bigote Y eh, personalmente no me resulta una figura muy atractiva Y tampoco me hubiera resultado en aquellos días Dado que yo soy más fanático de los monstruos, de las criaturas, que de los seres humanos musculosos es, el material es excelente, brazos, piernas y cabeza de una goma dura y el cuerpo en el medio hueco, evidentemente, para que las articulaciones puedan funcionar. Este tipo de figuras, a mi parecer, son extremadamente dinámicas y jugar con ellas se hacía se muy, muy fácil y muy, muy llevadero. Luego, en una manta encontré estos cuatro muñequitos. Que hoy, hoy voy a tirar un número, hoy voy a tirar un número, nosotros acá en Avercid eh, somos del sentimiento y no del dinero Pero creo que conseguir estas cuatro figuritas por 100 pesos macristas es el sentimiento que, que mejor que eso, ¿no? Y se demuestra que acá estamos pagando por lo que realmente son, que son cosas viejas Toda esa cosa de decir, esto es el Goku chino, coreano que se imprimió en no sé qué año y salieron solamente ese tipo de, de frases son solamente para intentar darle más valor a algo que no lo tiene y creo que y creo que incluso ese tipo de prácticas nos hacen olvidar de lo que realmente se trata de esto que es de la diversión por ejemplo la carita de este Goku es parte de esa diversión debo decir en defensa de este Goku, es un Goku claramente bootleg Que tiene bastante calidad El Goku en el que está basado, este es el Super Saiyajin 3 Basado en, el, en la hermosa colección Super Battle Collection Que ya de por sí el Super Battle Collection tenía una carita bastante graciosa Una postura bastante graciosa y Desde ya debo decir que no es de mis favoritos Aunque tiene su encanto Los brazos... La cabeza y el, la pieza trasera del pelo son de una goma dura, que siempre se agradece. Y lamentablemente me falta la pechera. Debería ponerlo probablemente entre mi estantecito con mi Super Battle Collection, porque... A pesar de que no me gusta la figura en general, está, está muy bien hecho. Está muy bien hecho este, para hacer un bootleg. Muy muy bien hecho, de hecho. El siguiente, en un criterio meramente personal, fue una de las joyitas. Siendo que esta es una de las tortugas que más me gustaban de chico Las tenía mi primo mi primo Pablito Un abrazo si estás viendo esto Y se lo envidiaba mucho, la verdad es, es una figura excelente como todas las tortugas ninja de esta época Es una pena que no tenga ninguno en los accesorios porque la vuelven... Si esto ya así pelada es una figura magistral Completa con su casco, lo que mierda sea De vidrio que tiene arriba la vuelve una figura monumental directamente. Es una de las mejores figuras de la época. Está en perfecto estado. Alguna que otra manchita de tierra o caca. Y. nada, me salió menos con el fajor. Eso es algo. eso es algo que hace subirlo a uno. La siguiente figura fue una grata sorpresa. Es un BR Trooper. No me acuerdo el nombre de este jovencito, pero era el otro de los Berretrooper varones. Original de Kenner, una marca que nos ha sabido traer excelentes sueños plásticos. Y que tiene este efectito muy de moda en los 90, que es esta luz que hace cuando lo iluminamos desde arriba. La luz penetra por la parte de arriba de la cabeza. Y nos hace un efecto de luz, de luminaria. Otra figura que increíblemente me salió lo mismo que un alfajor, fantoche triple, mucho menos que un capitán del espacio, eso desde ya, y que estoy muy contento de sumar a mi colección. Puesto que tengo otro BR Trooper, el protagonista, el, el, el chico, el, el rubio y puro y ario, que claramente va a ser el jefe, según los estándares eh, de los 90 estadounidenses de entretenimiento. Así que ahora tengo a sus compañeros. Me falta conseguir a la pibita, y ya los estaría completando. Y por último, un Frankenstein. Por último tengo este, este custom, que yo no, no tengo ninguna pieza, tengo una sola pieza de, de los Thundercats, que es de hecho este mandrilo, con el cuerpo de mandrilo obviamente, y en este caso encontré esto, que es el cuerpo de... Um, Pantro, si no me equivoco. Con la cabeza de mandrilo le pusieron, al menos le pusieron... tuvieron el decoro de ponerle una cabeza de otro personaje de los Thundercats porque tranquilamente le podrían haber puesto cualquier otra cabeza. Es, son... son figuras muy lindas las de los Thundercats y lamento no, no poder... no haber conseguido antes muchas porque hoy en día... los cazadores furtivos y especuladores del coleccionismo están vendiéndolas muy caras y nada, uno me lo, no podía no llevarme esto también, me salió lo mismo que un, que un alfajor boemagén triple, así que esto me va a durar más con un, un alfajorcito. Está en bastante buen estado, no tiene el mecanismo de, de acción, pero es, algo, es un objeto muy lindo. Lamentablemente, bueno, el encierro me está impidiendo salir al acecho de nuevas figuritas y curiosidades. Tengo algunas cosas todavía eh, acumuladas para mostrarles durante lo que dura esta cuarentena. Y lo único que he conseguido que pueda estar cercano a lo que es el, el coleccionismo de, de curiosidades y bizarreadas, como dirían algunos, es probablemente este ticket de una confitería cuyo logotipo y tipografía nos remiten más a Jason a una confitería con un nombre cristiano, parece un, el logotipo de una banda de death metal y me pareció una curiosidad digna de mostrarles con este splattering. Y bueno, tengo algunas novedades sobre el canal, estamos trabajando en una nueva imagen, vamos a tener dibujos animados, y todo esto obviamente en cuanto se termine la cuarentena, vamos a seguir mostrándoles los segmentos que a ustedes tanto les gustan, el compendio nostálgico, el rinconcito de Jefferson, de todo esto vamos a tener que hacer nuevas cosas recién cuando... Cuando, bueno, podamos reunirnos el staff de Arcid para producir nuevo contenido. Mientras tanto estamos trabajando en, en nuevas tecnologías, en aprender a utilizar nuevas tecnologías. Y obviamente vamos a seguir haciéndoles entregas de este pequeño y humilde segmentito de emergencia para seguir todos acompañados. Los invito a que comenten sobre estas figuras si han tenido algunas, si han hecho, si han incurrido en actividades como la customización de figuras en pos de poder venderlas a, a compradores incautos y que nos cuenten qué opinan de esta recogida síganos en instagram, en twitter en facebook, los links están dando vueltas por acá, por la imagen y los invito también a maratonear los videitos de la cuenta Dado que tiempo es lo que sobra en este momento. Los quiero. Chao.